Bienvenidos otra semana más a Marihuana Now, el programa semanal de Marihuana Televisión para la gente que le gusta la hierba. ¿Os acordáis de nuestro sorteo de 5 entradas dobles para la Espanabis Madrid? Pues ya tenemos ganadores, así que corre y entra en nuestra web para comprobar si estás entre los agraciados. Y a todos aquellos que visitéis Espanabis Madrid este fin de semana, queremos haceros dos buenas propuestas. La primera es que paséis por el stand E07, el de Marihuana Televisión. Estaremos encantados de saludaros a todos y todas. Y la segunda visita que os proponemos es la exposición La hierba de las maravillas organizada por el Has Marihuana Angel Museum. Se trata de más de 100 metros cuadrados de los que el museo ha seleccionado obras de su colección para demostrar los usos históricos, tradicionales y contemporáneos de la planta del cannabis, cultura canábica en estado puro. Pero eso no es todo. El Has Marihuana Angel Museum junto con el chef Xavi Petit organizan la conferencia Cannabis Cuisine que explora la historia de los comestibles de cannabis. Será el sábado 14 a la una y media dentro de la World Cannabis Conference. Marihuana Televisión será media partner de las World Cannabis Conference, por lo que nos encargaremos de que no os perdáis ni un detalle de esta primera edición madrileña, con vídeos de todas las conferencias y, por supuesto, el vídeo oficial, como en Barcelona. Esta es la feria más importante del año, donde podemos encontrar a los viejos y a los nuevos amigos. A la variedad de gente que, que encontramos. Y es un buen momento para poner también el face to face con el cliente. Poner cara a gente con la que normalmente habla solo por correo electrónico, por teléfono. Y pasar un buen día con todos los clientes y también aprender de novedades sobre el sector. Cada año vienen y nos cuentan cómo ha ido con las semillas. También me gusta mucho el ambiente de normalización que hay. Te hace sentir un poco más de libertad, de una libertad que nos hace falta a todos. Es, es la fiesta que, que más lo, nos gusta de todas. Donde más sol, más amigos y más pumeteo en la terraza se puede hacer. Y luego yo creo que es una demostración de fuerza. Medical, recreational, seeds, equipment, it's all here, guys. Come to Spanabis 2017, it's a great show, great people. Thank you very much to Spanabis. Come to the Spanabis, this is the best show on earth. Viva Spanabis, quite clear. Viva la marihuana. Yeah, we've had a great time this year. And so, uh, marijuana TV, respect, and fucking smoke it up. Nosotros terminamos por hoy. Ah, se me olvidaba. El señor R saca un nuevo álbum con el apoyo de nuestros queridísimos amigos de Delicious Seeds. Carisma. Os dejamos con él. Que paséis buena semana. Besitos.